Preguntas de asociación Una palabra De nombre ¿eh? Isaías Casa Familia Nieto Herencia Hijas Mi amor Iglesia Corazón Mérida Un lugar para vivir Biblia La base Unión mexicana del sureste Mi hogar Bin. Dios. Cielo. Hogar. Segunda venida de Cristo. Esperanza. Pecado. Rechazarlo. Comida yucateca. <risas> Disfrutarla. <risas> Presidencia de la Unión Mexicana del Sureste. El que Dios ponga. Sermón. Cristo. Dios. Padre. Edith. Esposa. División Interamericana. Parte de la Iglesia Mundial. Sábado. Sello de Dios. Salvación. Cristo Jesús. Segunda venida de Cristo. Esperanza otra vez. Isaías, muchas gracias por haber estado con nosotros. Voy con Edith. ¿Por qué tuvo que ser segunda? <risa> <risa> <risa> ya lo dijo todo. <risa> no, no, pero, pero las palabras deben cambiar, ¿ok? Claro, sí, ok. Vamos a cambiarla, entonces. No, no, no, adelante lo le, que le di, le di ayuda, le di ayuda. Se las vamos a revojar. No, no, no, vamos, vamos. Lo mismo. Casa. Ah, mi vida. Hijas. Mi motor. Nieto. Amor extremo. La iglesia. Compromiso y amor. Mérida. Fabuloso. Biblia. Mi, mi vida personal. Unión mexicana del sureste. Satisfacción. Fin. Familia. Fin. Depende. Cielo. Mi, mi proyección. Pecado. Restauración. Comida yucateca. <risa> <risa> Sermón. Yo misma. Departamento de la mujer y de la infancia. Oportunidad. Dios. Todo. Isaías. El amor de mi vida. División interamericana. Desafíos, pero también confianza y el guía de Dios. Sábado. Mi sello. Salvación. Dios me la dio segunda venida de Cristo añorada regreso a estas tierras siempre muchas gracias verdad, a ustedes gracias, no, gracias. A ustedes. Eh, la disfrutamos mucho y yo gracias. estoy seguro que los que la vean que la vamos a transmitir igual la van a disfrutar y va a ser una bendición gracias a ustedes que Dios les bendiga mucho en esta nueva tarea estoy seguro que muchos de nosotros les vamos a extrañar también y les vamos a recordar Gracias. Gracias a la iglesia, a la linda iglesia, Ani. Sí. Y gracias a Dios. Yo, yo había pensado, tengo pensado todavía, hacer un pequeño spot. Soy de spots. Pero aprovecho este, este marco, este espacio, porque es probable que, como he visto en las redes, lo que ustedes hacen que es tan bueno y lo hable, igual y alcance, alcance mucho rango. Y yo quiero agradecer a todos. Mujeres, líderes, lo que es mi área, niños, eh, pastores, sus esposas, todo, todo el apoyo, todo lo que pudieron apoyarnos. No somos perfectos, no, nunca pretendimos ni pretendemos dar esa imagen, pero tratamos de amar a la iglesia. Y con ello, proveer hasta donde estuviera nuestro alcance. Así que mis mujeres, Ajá. mis mujeres, seguiré con ustedes. Y las seguiré viendo. Y seguiré tratando de dar lo mejor. Mis niños, cuidemos a los niños. Eh, son Quiero son decir más. solamente, Eni, que gracias a todos. Gracias de todo corazón por habernos aguantado. Gracias. Intentamos ser útiles siempre. Gracias a todos mis queridos hermanos, a ustedes. Gracias a todos.